Bien, vamos a descargar el Active Presenter para utilizarlo como un software para poder grabar nuestra pantalla. Entonces, eh, para poder realizar nuestra descarga nos vamos hasta Google, podemos eh, escribir directamente Active Presenter. Esta es la página donde eh, tenemos que ingresar en la página de Atomic System eh, Download y aquí eh, podemos cambiar el entorno a eh, español una vez que estemos dentro de esta página fíjense que podemos descargar dos versiones una de las versiones que podemos descargar es para la versión del sistema operativo Windows y la otra que podemos descargar es para el sistema operativo Mac para realizar nuestra descarga, entonces simplemente nosotros nos vamos hasta descargar y comenzamos la descarga. Dependiendo siempre de la velocidad del internet, entonces esta acción puede tardar algunos minutos. En mi caso me está indicando acá que tengo unos 42 segundos más o menos para descargar este archivo y posteriormente eh, tendré que avanzar con la instalación de la misma. Entonces vamos a esperar un rato para que nos pueda descargar y eh, a continuación instalar nuestro software. bien, entonces como pueden observar acá ya descargó nuestro software simplemente eh, le, le indicamos que queremos que nos muestre la carpeta donde se ha realizado la descarga y a continuación entonces nos vamos hasta esa carpeta sí, para poder realizar eh, nuestra, nuestra instalación entonces este nos vamos a, a la carpeta recordemos que este es un, un archivo ejecutable entonces eh, ahí ya está ahora sí realmente acá se puede observar el icono ya está descargado y nos vamos a en, en mostrar en, en carpeta fíjense que nos de, nos eh, baja el software en este caso en, en la carpeta de descargas y a continuación seleccionamos el, el Active Presenter, hacemos doble clic y comenzamos con la instalación le tenemos que indicar que le vamos a permitir al software realizar todos los cambios que considere necesario en nuestro computador y en el segundo punto nosotros tenemos que eh, estar de acuerdo o aceptar la licencia a continuación tenemos, podemos indicarle eh, dónde queremos que esté instalado el software pero la recomendación es que lo dejemos eh, eh, en la ubicación predeterminada, tal como nos sugiere el instalador. Una vez que tengamos definido la carpeta de destino, entonces procedemos a instalar nuestro software. Este proceso también suele tardar algunos segundos, siempre dependiendo de la capacidad que tenga nuestro computador fíjense que en este momento está trayendo todos los archivos dentro de esa carpeta que nosotros le indicamos y a continuación de esto entonces nos tiene que permitir ya eh, abrir el, el, el ambiente de trabajo para posteriormente realizar nuestra grabación con, con este software entonces en este punto le damos en finalizar acá nos indica sí que ya eh, instalado todo y si nosotros le indicamos, eh, le marcamos el ejecutar el IT presente, le damos finalizar entonces automáticamente se tiene que abrir el, el software dentro de nuestro computador entonces a continuación nos va a permitir el, eh, seleccionar eh, cuál es el ambiente de trabajo que nosotros necesitamos eh, personalmente me gusta trabajar con, con este ambiente de trabajo que es el like pero eh, si ustedes consideran oportuno pueden elegir el, el ambiente de trabajo que es un ambiente de trabajo un poco más oscuro la primera vez que se ejecute normalmente tarda algunos segundos más y fíjense que el ambiente de trabajo en este momento eh, ya está abierto acá ¿sí? acá tenemos eh, las diferentes plantillas que nos ofrece el producto. Y para eh, nuestro ejemplo, eh, esta plantilla en blanco. El ambiente de trabajo normalmente se instala en el, en el idioma inglés, como ustedes pueden observar, ya estamos dentro del, del software que vamos a, a, a utilizar. Pero fíjense que acá eh, están los nombres de de las pestañas están en inglés entonces eh, vamos a realizar una pequeña configuración acá ¿sí? en las preferencias y eh, vamos a, a ver eh, cómo podemos realizar esa fíjense que acá tenemos todos los todos los accesos directos ¿sí? y este una vez que nosotros definamos entonces el, el ambiente de trabajo eh, vamos a, a poder eh, trabajar dentro de, de este software entonces este en el próximo video vamos a, a ver cómo realizar nuestra grabación con este software nos vemos en el próximo video. hasta luego